Hola mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les tengo un video sobre una de las cosas más impresionantes que he vivido y que jamás pensé vivir en mi vida. Y es que el 25 de marzo, o sea, delante, hace dos semanas exactamente, Natalia Lafarcade hizo un cover de la canción Alfonsina y el mar. Esta canción es escrita en 1968 por Félix Luna y Ariel Ramírez, que se popularizó por nada más y nada menos que la excelentísima cantautora Mercedes Sosa. Y que ahora Natalia Forcade hace honor a esta nueva versión de canción que se, eh, que se ha lanzado justamente y que en esta canción nos relata un poco sobre la vida de Alfonsina Storni, pero más se centra en su suicidio. Esta mujer que luchó por los derechos de las mujeres, allá por los años 1900 y a través de su literatura y su poesía se posicionó como una de las figuras literarias más influyentes de su época. Y bueno, con esto Natalia Laforcade ha hecho algo súper increíble que me encanta, <risa> no puedo voy a llegar de televisión, y es que ha juntado a la trinidad de las mujeres latinoamericanas influyentes a nivel mundial. Alfonsina Storni, Mercedes Sosa y Natalia Laforcade, obviamente, que son para mí la trinidad de la, <risa> de la literatura, el arte, la música, encarnadas ahora. Y es que para que entiendan un poquito más sobre el contexto de lo que le estamos hablando y por qué estoy tan emocionado de, pues, todo esto, <ríe> es que necesito que ustedes, pues, aprendan un poquito más de quién era Alfonsina Storney, qué hizo realmente, por qué se suicidó, qué onda con suicidio, y por qué le hicieron una canción recordando su suicidio y recordando su vida misma, y por qué Mercedes Sosa se dignó en cantar esa hermosísima canción, y por qué ahora también Natalia La le hace homenaje a la misma. Y bueno, pues nos vamos a ir con Mr. S que nos va a explicar un poquito más sobre la literatura y la historia de Alfonsina Storny. Cuando hablamos de Alfonsina Storny, la mayoría de las personas simplemente la recuerdan por su trágico y poético suicidio. Sin embargo, a veces este suicidio es lo que muchas veces todas las facetas que ha tenido durante su vida y todos los logros que la ha posicionado como una de las mejores poetisas a nivel de Latinoamérica. Y es que Alfonsina fue una gran referente de la poesía moderna, alzando su voz a favor de los derechos de las mujeres, por tener una visión única de la vida que revolucionó la poesía como tal, apegándose a su estilo propio. Pero aún así, la vida la premió con eh, muchas dificultades, con el abandono de su, de su amado, tuvo que criar a su hijo... Eh, como madre soltera, también eh, sufrió de paranoia, depresión y la otra que colmó el vaso fue de que le diagnosticaron cáncer de mama. To todo esto que realmente la hundió a Alfonsina en una depresión total, que la única manera en la cual podría detener su dolor era justamente suicidándose. Y de hecho este es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿sí? Entre los años 1885 y 1915, más o menos, eh, se estableció lo que es el modernismo, que era un movimiento literario en donde las poesías presentaban cierto preciosismo, tenían una figura más estética, que fue un movimiento que igual se centraba en temas como el amor, la melancolía y la injusticias de la vida, haciendo frente al positivismo europeo. De todo eso es que los poetas... Eh, modernistas y tanto Alfonsina se evocaba justamente en las problemáticas que se vivían y por eso es que Alfonsina eh, fue una de las más grandes revolucionarias porque no, justamente se centró en una problemática que era eh, la desventaja que tienen las mujeres con sus derechos frente a los hombres como tal, entonces la injusticia que se vivía eso era lo que se plasmaba a través de las poesías en el modernismo pero no solamente se enfocaba en eso, sino que también tenía eh, temas como personales y también hablaba sobre eh, el amor eh, y usaba muchas figuras literarias eh, de ese entonces y que se les atribuía al modernismo. Entonces Alfonsina no solamente fue poetisa también fue dramaturga, hizo obras de teatro, eh, también fue periodista y también fue profesora, docente y directora de colegio de niños en Argentina <risa> ok, amigos, amiguitos, miren Alfonsina Storni por sí sola era una mujer muy competente y que le hacía la contraria a toda la sociedad misma a través de sus poesías una mujer hecha a sí misma y que no se iba a dejar a por absolutamente nadie Mercedes Sosas por su parte también una compositora y cantautora que también se preocupó por darle voz a aquellos que no podían tenerla entonces se convirtió en la voz de los desolados por los derechos humanitarios de todas las personas y eso podemos verlo justamente por ejemplo en canciones como Si se cae el cantor o también El niño de la calle que canta con eh, Calle 13 por otra parte también tenemos a Natalia Laforcade que también es una voz latinoamericana una mujer que ha trascendido y que ha traído de vuelta como tal las raíces de los antepasados a través de sus últimos álbumes y a través de su voz Pero no solamente se queda en eso Sino que también Natalia Laforcade es una filántropa Que ha ayudado bastante a las personas Y si no lo recuerdan En la inundación que hubo hace unos 3 años en Perú Él hizo un concierto De hecho su concierto lo hizo eh, en beneficencia. Entonces todo lo que iban a ganar Se los iban a dar a estas personas y pues justamente igual, no solamente, eh, Natela Forcade ha hecho algo que me encanta, que aprendí en mi escuela de música, que es revalorizar la música de nosotros. Y súper, hiper, mega paréntesis aquí. Y es que en mi escuela de música cada año tenemos un concierto que es, justamente se llama Revalorizando la Música, que es en diciembre, casi cuando acaba la gestión. Entonces, eh, bueno, tocamos justamente... Eh, temas musicales folclóricos digamos, ¿no? Y de la misma manera, de hecho Natalia la Forcade a través de los años no solamente se ha enfocado en, en música pop, sino que su música pop realmente tiene un mensaje a través de todos ellos. Eh, uno de los ejemplos que tenemos es la canción en el 2000. Pero el, el punto de todo esto, o sea, son grandes mujeres por sí solas, pero juntarlas en este tiempo o sea, es ¿No saben? La alegría que me da, o sea, me, me, me llena, me, me da una emoción súper, hiper, mega grandísima el poder vivir este preciso momento. Y es que, miren, para ponerlos en contexto, mis antepasados han vivido la literatura de Alfonsina Stormi y han visto su influencia que ha tenido. Entonces, han vivido, han, han sido tocados por la literatura, por la poesía de Alfonsina Stormi. Mis abuelos y mis padres han sido tocados por la música de Mercedes Sosa, y estoy seguro que sus padres también y sus abuelos entonces la voz que le daba y la voz que le daba a los que no podían hablar y la lucha por los derechos humanos es algo que los hacía sentir parte de algo mucho más grande y ahora tenemos a Natalia Forcade que es mi contemporánea que aún está viva hasta el día de hoy y que tuve el gran honor de poder escuchar el lanzamiento justamente de esa canción y sentir lo que mis padres abuelos y antes sintieron al leer la poesía de Alfonsina Storni y al escuchar las canciones de Mercedes Sosa es que eso es algo muy muy grande porque Natalia La Forcade ha hecho cerrar esta brecha y esta cierta melancolía que yo tenía por las canciones antiguas y por Alfonsina y por Mercedes Sosa porque realmente las admiro muchísimo y me hubiera gustado conocerlas o al menos estar en, en su época saben como para eh, nada más publiquen algo de su poesía y leerlo en el preciso momento y tener ese sentimiento de que pertenezco a algo más grande Al igual que con Mercedes Sosa por ejemplo, en todas sus canciones Pero ahora no necesito viajar hoy el tiempo porque Natalia La Forcade ha hecho absolutamente todo el trabajo Y ha hecho una gran obra y es un regalo a la humanidad realmente lo que ha hecho Y es que ha hecho el cover de Alfonsina y el Bar, uniendo así un siglo de historia uh, para justamente para que yo pueda sentir los mismos sentimientos que sintieron mis antepasados cuando leían a Alfonsina Starney o cuando escuchaban a Mercedes. O sea, o sea realmente es algo increíble que no, no podía dejar pasar, ¿saben? O sea, es... La canción que le compusieron a Alfonsina como tal, si bien se centra mucho en su suicidio, porque fue una persona muy influyente en Latinoamérica en su entonces, entonces su suicidio realmente ha sido una marca que ha dejado eh, una herida muy grande en Latinoamérica. Entonces, que se recuerda justamente como el suicidio más trágico tal vez que se ha tenido de un poeta. Realmente habla muchísimo de toda la vida de esa persona. ¿sí? Si Alfonsina Storni no hubiera hecho lo que hizo, eh, si no hubiera... Eh, escrito los poemas que ha escrito si no hubiera ido en contra de la sociedad de ese entonces realmente no sabríamos quién es ella ni aunque aun se haya suicidado realmente no tendría la relevancia que tiene ahora después de 83 años después de su muerte necesitamos entender el contexto de la historia y por qué Alfonsina se suicidó aparte de los problemas que ya tenía eh, la situación en Latinoamérica realmente no había mejorado, después de que se independizaron todos los pueblos de Latinoamérica, eh, no hubo un avance ni político, ni social, ni económico, sino que todo era eh, entre estallidos y nadie sabía la dirección en la cual irse. Entonces, a raíz de todo eso, nació este pequeño grupo de intelectuales que se dedicaban a la literatura, la escritura, el periodismo y la poesía como tal, siendo la poesía la más resaltante de ese entonces. Entonces, todos estos poetas y las mayorías me atrevo a decir que tenían un, una alta sensibilidad por todos los problemas que eh, vivían alrededor. El contexto mismo y los problemas que vivían, que posiblemente, no sé, para nosotros sean pequeñeces, realmente para ellos les causaban un dolor tremendo y terrible. Y es por eso que los poetas en ese entonces sentían muchísimo y eran muy buenos, o sea eran figuras literarias muy resaltantes en ese entonces A comparación por ejemplo de ahora, si sí me atrevo a decir, no quiero decir que los anteriores eran mejor, mejores que los de ahora Sino esta comparación de eh, que eran altamente sensibles por el contexto que vivían y eso se estaba reflejado justamente en la poesía y en sus vidas mismas Claro, anteriormente no había psicólogos, antes no existía el término de personas altamente sensibles, entonces no sabían cómo tratar esto. Y la única manera en la cual se podrían escapar de la realidad era a través de sus poemas. Y de hecho eh, estaba investigando sobre la sensibilidad porque quería entender un poquito más eh, qué era todo eso y pues me entré a una página web, les voy a dejar el enlace aquí abajo, y eh, hice un test para saber si soy altamente sensible si una persona altamente sensible y resulta que sí, sí lo soy eso es malo no, no es malo de hecho, tienes que aprender a controlarlo y a vivir con eso porque no es como que es una enfermedad sino es como, es, es algo tuyo o sea, naces con eso entonces, eh, pues ya, digamos o sea, lo utilizas para bien y listo y todo check para comprenderte a ti mismo y a evitar sucesos como el que le pasó a Alfonsina y por eso ahora vamos a analizar el último poema que es Me voy a dormir de Alfonsina Storney. y bueno, y es que en este poema eh, Alfonsina le habla a su nodriza sí eh, para que la arrope, para que la cueste que le ponga una lámpara, que la ponga un poquito más baja y que ella necesita descansar, ella necesita dormir al final le deja un recado a su nodriza que dice eh, que si él llama, que por favor le diga que ella ha salido que me he ido y justamente eh, la canción de Alfonsina y el mar se inspira en estas partes. La primera estrofa de la canción dice Por la blanda arena que lame el mar. Y toda esta primera estrofa y parte de la segunda va a narrar de manera poética el suicidio de eh, Alfonsina Storni. Hablando del video de Natalia la Natalia Forcada, pues... Eh, se dice que Alfonsina Storni se suicidó o al menos hay dos teorías de que se haya suicidado. Una es que se haya arrojado de una cúspide muy alta, y la otra es que se ha internado directamente en el mar, así como nadando y luego asabó. Ah, y también la canción habla sobre los problemas que Alfonsina tenía, o al menos hace mención de ellos de una manera muy sutil, digamos, dice, eh, sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz, cayó tu voz, perdón, eh, y pues justamente eh, uno de esos eh, de los que ella había callado, no solamente era sobre su cáncer, sino también por el amor no correspondido que había tenido. La última parte del, de la canción, en donde dice Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Y eso es lo último que le encarga en su poema eh, no, eh, Alfonsina, su nodriza. Y aquí podemos especular un poco, y tengo dos teorías, que ambas las he leído, pero no me llegan como a, a convencer, así que esto es teoría solamente, se refiere a que uno es a su hijo que no, que bueno siempre estaba como pendiente de su mamá, entonces eh, que si llama a su hijo por ejemplo que no le digas que ella está, que ha salido, sí es como que antes cuando eras niño digamos y venían a visitar a tus padres y, tu, y tus padres decían dile que no estoy y tú decías no está y bueno lo mismo pero más poético ¿sabes? <ríe> y eh, lo segundo Lo segundo y que igual es más poético Es que realmente se refería a, Al amor de su vida De que tal vez posiblemente Durante ese tiempo se hayan vuelto a encontrar Y que la haya querido ver de nuevo No lo sé, es posible O tal vez algún otro amante Y que le diga que ella ya no vuelve O sea que ha salido, que ya no va a volver Y que pues hasta ahí acabó su historia Ya entonces, realmente es algo súper fuerte y es súper increíble cómo la literatura puede llegar a trascender, incluso la muerte, y conectarnos hasta el día de hoy. Es que es, realmente siento que la conozco de toda la vida, Alfonsina, y ah, es, es, es, es, es increíble porque has asesinado suicidado a Fea. Y pues, nada, no, eso sería hasta el... Bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Espero que tengamos otro video el fin de semana ya... Eh, espero que disfruten las elecciones Los departamentos que están en elecciones sí en Ecuador igual están en elecciones Según vuelta del de presidente Y pues nada, no olviden seguirme en mis redes sociales Cualquier cosa consulta pueden decirlo por ahí Les dejo en la descripción Y um, ya eso creo ¿no?